Nos lanzaron bombas lacrimógenas. Perdí la cuenta cuántas fueron. El humo era insoportable. Me ahogué. Estaba perdiendo el conocimiento. Mi amiga se desmayó. Yo estaba en shock, pero debía seguir corriendo. Nos acorralaron en una esquina para apuntarnos. A un chico le dispararon perdigones a quemar ropa. Todos nos lanzamos al piso y cómo sangraba. Hagamos seco de lo que está pasando en Venezuela.